Chicos, buenas. Este pequeño tutorial es para aprender cómo utilizar Zoom. Tanto eso, si van a dar clases o van a recibirlas, como tal, eh, van a poner todas las herramientas que ofrece Zoom. Entonces, lo primero que tienen que hacer, bueno, si ya descargaron la aplicación, eh, una vez se instala y la, la deben abrir, les va a aparecer este mensaje. Y uh, pueden ver cómo entrar a una reunión o ingresar. Eh, existen varias maneras, está como ingresar por Facebook, ingresar por Google. Creo que la, la manera más amplia es ingresar por Google. Igual, si no tienen ninguna de esas, se pueden registrar gratuitamente. Le pueden dar clic aquí, aquí y eh, les va a aparecer pues, esta parte. ¿no? Entonces, en su eh, el día de cumpleaños y la como continuar. Y pues, ya está. Eh, en un caso, yo voy a entrar por Google. Pues, sí, eh, tenemos cuatro botones aquí como principales para que se eh, eso es para empezar, los chats eh, que se van a tener con tal vez todos los contactos que vamos a tener, las reuniones que hayamos tenido anteriormente y los contactos. No se los pueden no tener, pero bueno, pues, es La primera es una nueva reunión, esta es para hacer directamente como una meeting que ya vaya a tener esa, en ese preciso momento. ¿verdad? La segunda opción que es unirse a una reunión. Eh, por ejemplo, esta reunión le puedo dar clic aquí. ¿no? Eh, esta parte dice es ejecutar su meeting, le dan permitir para que directamente ustedes puedan unirse. La otra parte que quiero que vean de esta parte de unirse es que este número, este ID, digamos, es el que deben colocar aquí. Entonces, eh, ese lo copian, lo pegan aquí y con eso igual pueden ingresar a la reunión. ¿no? Eh, luego la parte de la agenda es una parte para que ustedes puedan agendar todas las reuniones que vayan a tener. Entonces, esta es una, por ejemplo, una reunión... ¿Cuándo va a ser? ¿El lunes? ¿El martes? Ustedes ponen la fecha. La hora. A ver, para mañana, mañana. Mañana a la... A esta hora. Y la van a programar entonces ahí ya está creando digamos la eh, el, la agenda en el calendario y ya hay una reunión como compartida entonces, sí. y ya está. entonces mañana me hace recuerdo de que tengo esa reunión está la parte es esa parte como entrar con, por el audio de la computadora y aquí entonces ustedes pueden como escoger que si quieren para a hablar como por el altavoz, por el micrófono, etc. Eh, aquí es para silenciar, aquí para detener el video, para iniciar eh, de nuevo el nuevo video, para iniciar el audio de nuevo. Eh, igual pueden elegir como un fondo virtual, si es como quiero que vean como la parte trasera de de la habitación digamos, ¿no? Ustedes esos dos planténgalo con clip directamente y ya entonces pueden poner cualquiera de ustedes y eh, luego pueden agregar una imagen, eh, y agregar imagen así como a su fondo ya uno no sé qué quieren que aparezca uh, por ejemplo esta esta floresta ¿no? y listo luego a eh, y ya está como el fondo está como muy oscura mi, mi, mi cara después no se nota muy bien pero ¿no? oh, ahora sí sí es la vez una vez esto no es es es es pero ya ahí estoy eh, eh, funciona mejor si tienen como tal vez están en, en una pared de un color sólido entonces ya y obviamente tienen que estar iluminados para que aparezcan bien bien pues, si no, no va a aparecer ya, eh, eso, eh, si quieren como detener esa parte eh, igual vamos como a elegir fondo virtual, le ponen eh, ninguno y ya, ahí va a estar y ahí, ajá, Miebre. por la parte como ah, de seguridad, eh, habilitar la sala de espera y Aquí le pueden dar como, en esa parte ha ah, deshabilitado la sala de espera, es para que cualquier persona que tenga el link, que ustedes eh, le manden el link, les inviten, directamente puede ingresar, sin que ustedes le estén dando como aceptar, aceptar, aceptar, eso, eso facilita mucho las cosas, porque hay como estudiantes que van a estar esperando hasta que ustedes le den, entonces habiliten eso, esta es la parte de compartir pantallas, chequear eh, permitir que se cambie mi nombre, reactivar el micrófono, por ello es mi... Eh, entonces eh, ya depende de ustedes eh, qué, qué pueden hacer. Eh, tal vez si por ejemplo ustedes si están explicando alguna, eh, algún tema es como eh, mejor si como desactivan esta parte para que ninguno de los chicos pueda activar su micrófono. Eh, mientras eh, ustedes estén explicando. Eh, pero que ustedes igual estén atentos como por el chat, ¿no? Que si hay alguna pregunta, pues les pueden mandar mensaje por el chat y ya ustedes cuando ver si hay una pregunta. Entonces, activan nuevamente esta esta opción ya para que puedan hablar. Por pues si ya están como en la parte de preguntas, pues igual lo pueden hacer. La parte de chatear igual lo pueden hacer. Eh, la parte de compartir pantallas para que los participantes puedan si compartir pantallas es que no sé, tienen que presentar algo o no o si solamente ustedes quieren compartir la pantalla eh, la parte de los participantes, le aquí les va a aparecer en esta carta entonces acá vamos a ver, como todos los participantes los pueden invitar eh, a través de eh, sus contactos que ustedes tengan o de un email eh, pueden copiar el enlace o copiar la invitación Como tal, como copiar, como la invitación. Ya, eh, entonces um, ahí está. La ¿Un, unirse a mi reunión, ese es, este es el link directamente. Aquí está el ID de la reunión y la contraseña. Aparte de chatear eh, para todos, eh, aquí ustedes pueden enviar mensaje de lo que sea. Eh, y está la parte de puedes enviar como mensajes para todos en la reunión y aquí les va a aparecer los, las opciones a medida que vayan entrando más personas pueden chatear directamente con una persona en específico dentro de la reunión ustedes seleccionan esa persona y solamente a esa persona le va a llegar ese mensaje algún archivo que ustedes quieran tener desde OneDrive Google Drive así ya o desde su ordenador que ustedes quieran como uh, subir eh, digamos uh, ah, eso ¿Ya? y se envía como esa imagen ¿no? entonces ahí está cargada la imagen para que ustedes la puedan ver algo así eh, cualquier archivo que ustedes puedan enviar entonces si sí, se pueden enviar archivos a través de eso entonces es super cool eh, la parte de compartir pantallas creo que ajá, todos sabemos entonces puede ser como pizarra con eh, icon o ipad entonces en esa parte aquí eh, ustedes pueden compartir su pantalla como tal eh, una pizarra para que ustedes como puedan eh, marcar eh, o alguna de, de sus ventanas que ustedes hayan abierto digamos. o sea si no quieren compartir toda la pantalla si solamente quieren compartir por ejemplo este archivo en word entonces eh, igual lo pueden hacer eh, si tienen algún video que mostrar pueden, pueden hacer como compartir sonido de la computadora pueden hacer clic del video de pantalla completa y pueden ver como a ah, la opción para grabar está grabando como la ponemos ahí entonces para que puedan compartir igual sus para eh, que puedan compartir sus clases, lo puedan subir a Moodle o, o a YouTube, cualquier eh, otra plataforma. Igual lo pueden saber con el periódico Están las opciones de aplaudir y levant, levantar la mano por pues, pues, si no pueden hablar o por pues, si tienen alguna pregunta. Eh, eso básicamente pueden pausar y pueden detener la grabación. Entonces, vamos a ver detener la grabación. Eh, el archivo. Tu guardado se convertirá a en formato mp 4 cuando se terminará la... y listo ahí les va a aparecer en su computadora este es el video de Zoom. aquí le pueden eh, cambiar el nombre a clase de 1 y ya ahí lo tienen guardado y ya lo pueden subir a Mira, eh... Hay algunos que tienen como ciertos problemas, tal vez como, como compartiendo la pantalla y todo eh, Pueden usar o esta parte que dice emergente ¿sí? Esta parte de emergente es para ver a los, a los, eh, a los participantes que están ingresando ¿no? Entonces tenemos por ejemplo eh, esta parte del chat Por ejemplo vamos a compartir eh, ese archivo ¿ya? Entonces, eh, estamos compartiendo ese archivo eh, para el resto de la, de la sala digamos no se está viendo el documento netamente estas ventanas no se están viendo ese soy yo y aquí están los participantes que están tal vez ingresando puedo aquí, resto, por y ahí para que vean entonces aquí puedo ver quiénes están ingresando a, a la reunión y esta parte acá eh, de la derecha yo puedo ver eh, el chat de los grupos Pueden modelar, ¿no? para ver si eh, mientras yo estoy explicando por ejemplo como les han activado sus micrófonos ellos tienen alguna pregunta entonces ya yo les puedo estar aquí y puedo ir leyendo los chats sin tener que eh, salirme o dejar de compartir la pantalla entonces eh, eso super super, super bueno eh, en, en esos tres puntitos de aquí abajo está como para guardar como el chat esta última opción le dice merge to meeting window, window es para que eh, la casilla pueda volver a carácter eh, para finalizar, por ejemplo, finalizar, finalizar la, la reunión para todos o salir de la reunión para todos para utilizar Zoom desde su celular eh, descarguenselo por Play Store eh, una vez ya descargado pueden ingresar Zoom la aplicación de la misma manera que en la computadora eh, hay esta, están estas cuatro partes que es eh, nueva reunión, entrar, programar y compartir pantalla entonces hacer como una nueva reunión eh, Iniciar una nueva reunión Y... Ajá, vamos a, a tener como La, la, la nueva reunión Entonces eh, algo muy importante Y es que eh, todos eh, Tuvimos como un, un pequeño problema Es que aquí en esa parte Donde estaba apretando Que se activa rojo y todo ¿sí? eh, Hay eh, una parte En donde dice como eh, Entrar con audio y les van a aparecer con unos pequeños auriculares como aparecieron al principio ¿no? entonces les dan clic ahí y luego en ese mensaje y ya eh, van a ingresar con el audio y van a poder hablar activar ¿no? su micrófono y desactivar su cámara y si, si quieren hablar igual aquí ¿no? entonces eh, pueden compartir pantalla desde, desde, su, desde su celular igual por si no tienen computadora y, y quieren avanzar el tema por ahí pues igual lo pueden hacer desde su celular no, no, no hay ningún problema entonces, eh, ahí... Ya, ahora sí, ya puedo compartir. Le dan esa parte como otorgar permiso y ya. Participantes al lado donde dice compartir, dice participantes. Pues ahí pueden ver absolutamente todas las personas que ustedes tengan. La parte de invitar está aquí, digamos, para que ustedes no puedan invitar a cualquier persona. Igual si quieren copiar el URL o el link de la reunión está aquí arriba. En donde dice Zoom, le dan clic ahí y le va a aparecer esa opción donde dice enlace de invitación presionan ahí y les va a salir como eh, eh, invitación copiada y ya directamente como la pegan en WhatsApp donde ustedes quieran y luego tenemos la parte donde dice más es para eh, las reacciones como aplaudir o levantar el pulgar desconectar el audio el chat eh, que ustedes tengan digamos para enviar como a, a todos y aquí ya se puede hacer chatear y todo pues básicamente eso es como en el celular eh, es súper sencillo igual Yeah.